Tuvimos una jornada sumamente exitosa eh, con una presentación impecable por parte del Circo del Sur, coordinada ¿cierto? por nuestro ceremonia de Cultura, con el apoyo del municipio por venir y la delegación provincial con un alto número de asistentes y no solamente niños y niñas, sino también familias completas que pudieron disfrutar de un gran espectáculo que hace tiempo no se veía eh, en la provincia de Tierra del Fuego. Así que muy contentos y contentas con lo que significa traer repertorio cultural y artístico a nuestra provincia con todo lo que significa en términos de conectividad e insularidad. Me pareció súper bien para que de Porvenir se vengan a divertir. Mi parte favorita fue la de los aros y fue muy divertido. El público estaba súper enérgico, los niños muy contentos, como que sentí que tenían muchas ganas de ver el circo y se sintió. Nosotros, hablo por todo mi equipo, por todo nuestro equipo, la pasamos muy, muy bien aquí en Porvenir, esperamos poder volver. <risa> fue una gran experiencia. Estoy eh, muy contenta, la verdad por la recepción que tuvo, por la participación, por la interacción y indudablemente creo que estas son instancias que se tienen que repetir y, y ojalá que más personas puedan disfrutar de eventos como este.